¿Qué onda amigos de Facebook, YouTube, desde donde nos, nos estén viendo? Bienvenidos una vez más a otro a otro Meetup de GNU Linux Latino. En esta ocasión nuestro, nuestro invitado va a ser el Gato Viejuno y nos trae una plática muy interesante acerca de capacitación en, en seguridad. Eh, lo que sí, lo que no, lo que quién sabe lo que ustedes sabrán mejor que yo, y pues bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hola, hola Jair, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, también Alberto, la verdad es que es una alegría poder estar en este bonito espacio. Gracias a ti por estar aquí Gato, pues ahora sí que este, te dejo los micrófonos para que te presentes y bueno, nos digas qué show con, con esto. Y pues te deseo los micrófonos. Sí, pues ahora sí que mirando su programa, ¿no? Y, y cotorreando con, con la banda que Plo participa también, ¿no? Pues yo los veo bien brillantes, bien listos, ¿no? Bien populares. Y Alberto me dice, oye, ¿y cuándo puedes este, tú compartir algo? Y yo pensaba, pero pues como que te voy a platicar, pues si, si yo no soy así como como brillante, o, o, o acá con, con mucho conocimiento y que me quedo pensando, pues hay algo que he trabajado mucho y que yo creo que puede ser útil de compartir en este ámbito, y pues es esta parte de las capacitaciones, ¿no? Porque para mí, de entrada tengo ya muchos años este, metido en cosas de, de capacitación, pero de una manera muy empírica, de distintas chambas que he tenido, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, he trabajado pues esto de sistematizar lo que uno sabe, lo que ha aprendido este, chambeándolo y luego cómo lo podemos reproducir para un cierto tipo de público, ¿no? De hecho, hay una experiencia muy bonita, ¿no? Que tuve en una chamba que llamamos los reporteros de la ANAGUA, yo soy periodista de formación y entonces era cómo reproducíamos lo que habíamos aprendido con nuevas generaciones de compañeros y compañeras este, que se incorporaban a toda esta onda, ¿no? Es relevante como antecedente porque de entrada no habíamos aprendido, ¿no?, eh, de una manera formal lo que ya estábamos haciendo, ¿no?, sino mediante la chamba día a día como en la chinga, ¿no? Sí. Y ahora no solo se tenía que enseñar a otros, sino que tampoco sabíamos bien cómo enseñarlo, ¿no? Y por eso ya nos pusimos como también a, a estudiar, a platicar, a, a reflexionar cómo lo podríamos, este, eh, pues sí, reproducir, enseñar. Ya con este bagaje, otra cosa que también a mí me ha ayudado mucho, porque digo, obviamente sí considero que soy una buena persona capacitando a otras, eh, yo siento que algo que a mí me ha ayudado muchísimo también es tener distintas chambas de todo tipo, bueno, a lo mejor no de todo tipo, pero de sí, sí de muchos tipos, ¿no? Sí, porque cuando uno dice de todo tipo, la gente se imagina de todo. No, no, no, no, no tan de todo, pero por ejemplo, eh, a mí me ha ayudado mucho trabajar atendiendo gente, y atendiendo gente quiero decir así, pues como preparando comida en cafeterías, ¿no? Este como músico en la calle, sobre todo mucho aprendizaje también como vendedor ambulante, ¿no? Este, sí. Repartiendo cosas, platicando, porque te da muchas tablas, como se le dice, mucha experiencia para medir el tiempo de tu choro, ¿no? Para ser sintético, para hablarle a gente que ni te quiere oír, ni quiere estar ahí y que si no los atrapas en poco tiempo, pues ya los perdiste y hasta te puedes meter en un pedo, ¿no? Entonces, todo esto para mí ha sido muy importante cuando ya tuve, ahora sí entrando en materia de lo de la seguridad digital, como que reproducir como toda esta cuestión, ¿no? Porque otras experiencias laborales que ya tuve fueron las de trabajar en organizaciones de derechos humanos y en el gremio periodístico, porque... Eh, siempre a la mala también aprende uno, ¿no? O sea, cuando te empiezan a pasar cosas como que, chin, ya perdiste la información, ya no sirve el disco, ya este, la comunicación del correo electrónico, quién sabe dónde quedó, hay un ruido raro ahí. Este tipo de cosas como también me llevan a, a acercarme a, otros, a otro tipo de espacios y uno de ellos muy muy importante, muy fundamental, es el del rancho electrónico, ¿no? Y aquí en el Rancho Electrónico hay una experiencia muy bonita que es en la que yo empiezo a participar. Eh, ya me había invitado de por sí un, un amigo con el que trabajé. Saludos al, al forastero, si anda viendo esto o si luego ve la, la entrevista de el después. El forastero muy rifado. Entonces él me habló de este espacio hippie, raro, ¿no? tecnológico. Total de que no le entendí qué chingados era, ¿no? Pero ya cuando sí. por fin fui... Pues ya como que empecé a conocer y todo, y había un proceso que se llamaba el Crypto Rally. En el Crypto Rally se hicieron una serie de talleres de capacitación sobre, sobre autodefensa. Esa fue también un, como un, un, un matiz importante, ¿no? No se manejaba como seguridad digital, sino como autodefensa, ¿no? Y también eso fue como una revelación para mí, ¿no?, porque yo podía empezar a mezclarlo también con otras áreas del conocimiento que yo sí entendía a partir de esa palabra de la autodefensa, ¿no? De ver los talleres me gustó que, pues, que la banda que los daba, pues se veía también que tenía mucha experiencia práctica y que en colectivo también se platicaban mucho de cómo mejorar esta forma de, de, de, de impartirlos. Los primeros eran una cosa fabulosa porque eran talleres para 30 40 50 personas parecía pinche clase de kung fu no así con un chingo de gente sin el, el ranchillo y conforme avanzaba había un poco menos de gente y cada sesión había menos gente menos gente menos gente sin que llegara nunca a ser muy poca pero sí notaba yo también como que se empezaba también este a uh, cómo se llama a uh, pues como a decantar, como a, a, a decepcionar gente que ya dejaba de ir o por cuestiones de tiempo, pues no, no, no lo sabía bien, porque obviamente si ya no van, pues no les puedes preguntar, pero pues también eh, como que se ve la expectativa de la gente y si se va cumpliendo o no. Todo esto no lo tenía como muy consciente, yo nada más era como una persona que estaba viviendo un proceso con mucha atención y el chiste del Crypto Rally es que finalmente iban a, iba a ocurrir el, el rally, un certamen, un concurso, donde en distintos nodos teníamos que poner en práctica lo que habíamos aprendido de todos estos talleres de autodefensa digital. Entonces yo me apalabré con una serie de amiguitos para que hiciéramos un equipo. Llegó el día del concurso y nadie llegó. <risa> Entonces estaba huerfanito. <risa> Y no tenía equipo, no tenía, este, pues, como, ¿con qué? De hecho, sí, dije, chale, pues, ¿ahora qué? ¿Cómo voy a saber qué tan pendejo estoy? ¿Cómo voy a saber qué tanto aprendí? Pero lo bueno es que a otras cinco personas les hicieron lo mismo. Entonces, habíamos cinco, o seis personas que no teníamos equipo, pues, hicimos uno. Salimos, este, al final, salimos al final de, de todos, porque los equipos que ya hasta nombre tenían, ¿no? Tenía sí. unos nombres muy buenos, muy muy creativos. este <risa> Recuerdo particularmente a los compas de Programo por Comida, ¿no? <risa> o sea, que además la, era... El, gente... el, el, el clásico, ¿no? Ajá. Y así le pusieron a su equipo, porque había, había equipos de personas que ya se dedicaban también a la... A, que trabajaban en, en algún ámbito, ¿no? De las tecnologías de la, de la información, ¿no? que tenían formación informática también, ¿no? Y estaban participando. Entonces, como en las películas, ¿no? O sea, ves a todos los equipos así de, ay, güey, puro pinche hacker, este, este, esos güeyes hasta trabajan de eso, ¿no? Y estos güeyes son sí. los que nos enseñaron, ¿no? Chin, y yo estoy acá en el equipo, este, del repechaje, ¿no? Sí, es como el, todo lo que no quiso nadie. Y, y pues, como tampoco había, digamos, como, dinero ni, ni nada, no estaba en juego mi vida, pues tampoco me, me, me espanté, ¿no? Eh, ocurrió el, el, el concurso y una a una las pruebas las fuimos superando de una buena manera. ¿Cuál fue esa buena manera? Pues que, por ejemplo, eh, nos dieron un disco al iniciar el, el concurso y nos dijeron, cuiden bien ese disco, es muy importante. Ah, bueno, entonces lo, lo, lo cuidamos muy bien, pues era muy clara la instrucción. En el primer trayecto hacia el primer punto, nos encontramos un equipo que ya había perdido su disco. Y nos dijeron, <risa> ay, es que como ellos salieron primero, como ellos salieron primero, eh, y tardamos en que se formaba el equipo y en que podíamos salir, ellos ya hasta habían perdido el disco. Y nos dicen, esa anécdota también para mí fue muy significativa en, en todo esto de la capacitación. Y es el spoiler porque para mí la capacitación en, en seguridad digital es una cuestión eminentemente humana, ¿no? Aunque tenga su gran componente, igual de importante en, en lo técnico, son procesos muy humanos, ¿no? Aquí lo que pasó es que, ah, mira, muchas gracias, saludos al, al Petros y a toda la banda Off Topic que yo sé que están... Ahorita sintonizando también el programa. Saludos sonideros. Saludos a todos. Saludos, saludos. El disco. El, el disco nos lo piden y yo, mi primer reacción, al ver al otro equipo, que además pues, era, por supuesto, un equipo rival, me dicen: este, pues, si nos dejan copiar el disco, les damos una pista. Les damos una pista del, del nodo donde nos quitaron el disco y yo así no pues chale pues estamos compitiendo pues no pues ni modo no así es la vida y yo no quería pero más banda no del, del equipo que nos estábamos conociendo dice no pero pues hay que ser buena onda hay que contribuir hay que y tuvimos una pequeña ahí este discusión entre que sí que no y yo bueno bueno pero donde nos quieran engañar donde nos quieran hacer algo van a ver ¿eh? nos vamos este a vengar les permitimos copiar el disco y nos dieron la pista nos dijeron, en ese nodo te van a pedir el disco y no se los tienes que dar porque nosotros se los dimos y ya no nos lo devolvieron, se echaron a correr. Y fue algo muy ingenioso porque en este punto era el punto de la plaza de la tecnología. El nodo era que efectivamente alguien se, hacía, se, se presentaba como parte del concurso, te decía, necesito revisarte tu disco. Y tú decías, pues sí, el inspector de billeteras, ¿cómo no? Pues no veo nada malo, no hay ningún sí. problema. Le daba su disco y ya no lo volvía a saber. Y entonces perdías el punto de ahí. Nosotros ya sabíamos que además de tener que cuidar el disco, pues no lo teníamos que entregar. Y por eso fue que eh, en todos los demás, además de que lo hicimos bien, en este, en este tipo de pruebas que todo mundo tuvo mal, nosotros, pues, eh, por haber recibido, nunca lo sabremos, yo de todos, yo la verdad, yo creo que no hubiera dado el disco. Pero. Gracias a la pista que nos dieron, gracias a colaborar, gracias a escuchar a la otra persona, gracias a pensar un poco más colectivamente, fue que logramos pasar esta, esta etapa y nos coronamos como el segundo lugar, finalmente, ¿no? Del, del, del equipo, de, perdón, del, del concurso, ¿no? Entonces, pues, sí. me empezó a gustar porque dije, ah, bueno, pues, sí lo pude aprender, lo puedo este, medio entender, lo puedo, este poner en práctica, me está gustando esto, ¿no? Yo seguí trabajando en lo que trabajaba, pero ya traía también la, la cosquillita, ¿no? Sí. Y dentro de las primeras cosas que mencionaron, ¿no? La, pues la banda en estos talleres del Crypto Rally, pues fueron los principios de la seguridad, ¿no? Seguridad, autodefensa, porque también se le olvida a uno a veces como el, el término, este, cuál es el que estamos manejando, entonces, estos principios eran que es un proceso, que es un proceso permanente, que es un proceso colectivo, ¿no? Progresivo, que nada nos protege al 100%. Entonces, mm. todo esto me hacía mucho sentido, y sobre todo porque también hay que mencionarlo, es importante, un proceso de autodefensa digital con software libre, ¿no? Con software libre que comparte pues, obviamente los valores, los principios ¿no? de, de toda esta onda y que es perfectamente compatible con el tema de la, de la seguridad, no por una cuestión de ideología hippie y de qué buena onda y que con amor vamos a vencer todo, sino que tiene que ver con la transparencia, con el compartir, no y donde no muy comulgues tampoco con estos valores, de todos modos incluso está hasta el costo ¿no? de... de pues de que si vas a replicar el proceso, ¿no? En distintos dispositivos, en una organización completa, ¿no? Hablando de, de entes colectivos, ¿no? Pues también va a ser una cuestión importante, pues lo del costo de las licencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo de las instalaciones, replicar el conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues entonces eso, me, me, me, me gustó mucho, me seguí, lo empecé a aplicar en mi propio empleo, en mi entonces empleo, eh, más o menos con buenos resultados, más o menos con malos resultados, porque también entendí eso. Y obviamente no te va a salir a la primera, ¿no? Algo. Y también empecé a sistematizar, a, a pensar en las cosas que influyen eh, negativamente en, en, este, en los procesos de capacitación de seguridad digital, ¿no? Y de hecho, esos los tengo hasta anotados. <risa> porque son cosas que desde entonces te estoy hablando del, pues ya tiene esos seis años, y son cosas que me sigo encontrando. En los procesos que actualmente trabajo en la cooperativa Tierra Común, que también este, está dedicada al diseño e implementación de estrategias de seguridad e informática, y yo me sigo encontrando cada una de estas cosas, a veces más, a veces menos, ¿no? En los procesos este, que voy viendo, ¿no? El primero, bueno, y, y también debo mencionar que el, que, que el primero también este, pues estaba en mí y sigue estando, ¿no? El primero de estos factores, que es conocimiento en informática demasiado básico o nulo, ¿no? Me daba cuenta, ¿no? También en otros talleres que, que, que yo mismo llegué a tomar, que el nivel de conocimiento básico era además muy dispar, ¿no? Es decir, puedes trabajar con una organización, con una empresa, con un equipo, ¿no? con tu familia ¿no? y la disparidad de edades y de conocimientos va a ser muy difícil ¿no? también que, que tú logres comunicar lo que quieres. ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que sabe que sabe muy poco, y atención a esto, la persona que sabe que sabe muy poco, porque hay quienes saben muy poco y no lo aceptan y creen que saben mucho también. Entonces, esa disparidad también te va a complicar mucho las cosas, ¿no? Mm. Tienes que conocer, ¿no? Más o menos por dónde anda cada quien y empezar a, a, a atender. O sea, me ha tocado procesos donde personas... Que no, que, ...que no saben utilizar una computadora, están en el mismo grupo con la gente de soporte técnico, ¿no? Atendiendo una capacitación en seguridad digital. Entonces, obviamente, ese nivel de disparidad pues, va a afectar todo. ¿Por qué? Porque el que más sabe se va a aburrir y el que no sabe va a seguir con la inseguridad y con el miedo y pues entonces ahí se te va a hacer un desmadre, ¿no? Y, y nada más vas a estar como tapando fuegos, tapando como cositas este, emergentes, en lugar de avanzar parejo en el, en el proceso, ¿no? Aprovechando, ¿no? En este caso, pues lo mejor, según yo, pues es formar distintos grupos y atender de manera como muy especializada, darle la confianza a la gente de que pueda preguntar, de que pueda, este pedir de nuevas explicaciones, ¿no? Si algo no han entendido, ¿no? Entonces siempre es muy, muy importante. Y no tiene que ver, insisto, como, como con un gran conocimiento técnico tampoco de mi parte, sino pues con ser gente, pues con, con, con, con ponerle atención a tu grupo, con, con no ser culero, ¿no? Con, con ser empático, no nada más pararte enfrente de un grupo a vomitar lo que, lo que ya sabes o crees saber, sino estar todo el tiempo pendiente de esa retroalimentación, ¿no? A mí particularmente no me gustan las cosas este, así en línea, digo, las tomo, no, no, no tengo tampoco problema, pero no me gustan fundamentalmente porque para mí la comunicación es algo muy completo, que tiene que ver con que estamos moviendo las manos, con la entonación, con el volumen, con los olores, con, con, con el, la, la vestimenta, si estás comiendo, el, toda esta, no digo energía porque también está medio hippie, pero, pero sí hasta como la vibra del, de, que te comparte la, la, la misma gente te dice sí. muchas cosas. Y todo eso en línea puede ser más complicado de, de, de, percibir. de percibir. Simplemente ahorita... ¿eh? Sí, de percibir, ¿no? Ajá. Y está chido, o sea, no siempre se puede, menos cuando hay pinches pandemias, pero <risa> es algo muy rico cuando, cuando sí se puede dar, ¿no? Como esta parte... Eh, presencial. ¿Por qué? Porque es parte de tu retroalimentación en vivo, ¿no? Un, un ejemplo muy claro. Si yo empiezo a, a hablar sobre cualquier tema, en particular de este que es complicado, ¿no? De, de la seguridad o de la autodefensa, y no estoy pendiente de la reacción de la gente, si estoy clavado nada más viendo mi computadora, o si estoy viendo mis láminas, o si estoy viendo mi presentación o lo que lleve, no estoy poniéndole atención a la gente, me voy a perder de cuando alguien está fastidiado, de cuando alguien no entendió, de cuando alguien está enojado, de cuando alguien este, está en desacuerdo contigo y no te lo va a decir, ¿no? Y ese tipo de cosas que además, pues, tiene, no, no estoy diciendo nada eh, súper este, novedoso. O sea, este, todo esto se llama manejo de grupo. Si yo no estoy pendiente de eso, pues voy a dejar huecos, ¿no? Aunque tenga muy claro el tema y aunque lo esté explicando bien, no todo. Depende de, de mí. Si no detecto este tipo de cosas, pues me van a estallar en el proceso. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? Que a la siguiente, el grupo ya no va a ser del mismo número de personas. A lo mejor a la siguiente, como hubo alguien enojado que yo no detecté, que yo no atendí el asunto, pues ya no va a ir. Y si ya no va, pues ¿cómo voy a, a, a tener un proceso parejo? Y como la seguridad es un proceso colectivo, pues entonces ahí va, incluso como de manera objetiva, va a ser una brecha de, de seguridad, va a ser un hueco de seguridad, porque la persona que se enojó por cualquier razón fundada o infundada, que ya no va a volver, pues entonces ya tampoco va a hacer las cosas que tenía que hacer. Y este tipo de cosas son un pedo y son cosas que todo el tiempo también pasan. No, no, no asumo que es porque alguien se molesta o porque pasó algo malo que ya no regresa la gente, sobre todo cuando están obligados. O sea, porque también eh, otro factor que he identificado, pues es la gran carga de trabajo que todo el mundo tiene. Tenemos un chingo de trabajo, todo mundo tiene muy poco tiempo, y el poco tiempo que nos queda lo desperdiciamos, o lo único que, que nos queda pues es como descansar y ya no tengo más cabeza. Dice, ah, estoy, ¿puedo leer yo también las preguntas? Porque sí, claro. No estoy viendo. El, el buen Diego dice que cada cuando se lleva a cabo el Crypto Rally, solo ha habido uno. Y mucha gente pregunta. De hecho, aquí tengo, bueno, aquí en la pantalla tengo abierto, porque sí me surgió como que la idea eso del Crypto Rally. Y me puse a ver aquí, este, bueno, para la gente que no sepa, como nos está explicando este gato, el Crypto Rally es una competencia donde varios equipos navegan la ciudad realizando acciones y resolviendo acertijos relacionados con la libertad de expresión, la protección de información personal y el derecho de las comunicaciones privadas, no sé si ahorita este gato nos puede, pues, ahondar más en el tema, para sí, comprender como... porque sí está como que siento que está muy interesante es algo así como, bueno, aquí estamos viendo que fue en la Ciudad de México y bueno, lo hace Rancho Electrónico y aliadas. No sé si nos pudieras explicar un poco más acerca de lo del Crypto Rally, Gato. Sí, sí. Sí, sí pues, eh, yo, yo participé como concursante, ¿no? Les decía, tomé los talleres y llegado el día del, del, del concurso, que si mal no recuerdo, creo que hasta era mi cumpleaños. Ya no me acuerdo, creo que sí. <risa> el, el chiste era con un temario, con, con, con una currícula dada, eh, cada uno de, lo, de los nodos, que así se les llamó, estaban en instalaciones de organizaciones aliadas, ¿no? Por ejemplo, empezamos ahí en la calle de Regina, en la calle. Eh, uno de los puntos era el Centro Nacional de Comunicación Social, que es una organización muy importante, ¿no? Que está ahí en la colonia Roma. Otro era la Burra Blanca, ¿no? También, una... Bonita Pulquería, que ya no se encuentra en ese local, ya recién se cambiaron de, de local ahorita en la pandemia. También eh, todos estos lugares, eh, la, el Café La Caracola, ¿no? Varios que ahorita ya no me acuerdo como del todo bien. Eh, teníamos que recorrer por equipo estos lugares y nos pedían distintas cosas, como que los del disco ya lo expliqué con un poco más de detalle, pero también nos ponían, por ejemplo, a cambiarle la canción, la letra, perdón, a una canción para que hablara de seguridad digital, ¿no? Me acuerdo que a mi equipo nos pusieron la de, pero sigo siendo el rey, ¿no? Por allá anda, por allá anda el video. Este, y entonces decíamos que yo sé bien que estoy en riesgo, pero el día que me deja, ¿quién no sé. Qué? O sea, quedó medio fea, pero como lo completamos, tuvimos el, el, los puntos, ¿no? De, de ese nodo. Pero también había otras este, pruebas técnicas, por ejemplo, eh, una de las pruebas era que enmascaráramos nuestra IP. Otra de las pruebas era que enviáramos un correo cifrado, ¿no? Utilizando Thunderbird y GPG. Otra de las pruebas era quitarle los metadatos, alguna, alguna este, fotografía, ¿no? Y no solo eran cuestiones técnicas, sino también humanas, como las del el, el disco, vuelvo también a lo mismo porque me gustó mucho. Porque te enseña que los riesgos no nada más están aquí en los fierros, en la máquina de chin ya me hackearon, ¿no? Sino de que a veces es uno el que pierde las cosas, o muchas veces es eso, ¿no? Y esa parte humana pues, es la que le da en la torre a todo, ¿no? Eh, Hubo premios, el primer lugar fue este, un router, que no me acuerdo qué configuración tenía, o si era eso, ya no me acuerdo, pero... El, el segundo lugar pues fue este, ¿no? De... de, de nos dieron unas este, USBs con Tails instalado, ¿no? Que también fue uno del, de, lo, de los temas que se, que se dieron, ¿no? Y este fue un esfuerzo conjunto del rancho, de la cooperativa Primero de Mayo, del Enjambre Digital y, me, y no me acuerdo quién más, pero eran como tres o cuatro organizaciones, ¿no? Y pues salió muy chido, salió muy chido y, y, y trajo como... Esta nueva atención, siempre también hay como coyunturas públicas, estaba en ese entonces la coyuntura de la aprobación de las reformas a la ley Telecom, ¿no? Donde se permitía ya pues la, la recopilación y preservación de, de los datos de las comunicaciones, ¿no? De la gente. De hecho, uno de los nodos era improvisar una manifestación en frente de Televisa, ¿no? Una de las principales impulsoras de las reformas a, a esa ley, ¿no? Y estuvo chido porque pues teníamos que generar pancartas y pedirle, hacer algún tipo de, de, de ruido. Que, que Nuestro equipo lo que hizo fue pantallas pidiéndole a la gente que, que sonara el claxon, que gritara, que se bajara y con nosotros lo logramos. Nos valoraron muy bien esa, este esa, esa prueba, ¿no? Salió muy bien, pero como es una chinga, como es mucho trabajo, no se ha podido eh, hacer nuevamente. Y no se crean, mucha gente pregunta, ya ahora como parte del rancho, si me ha tocado varias veces escuchar este, oigan, ¿y cuándo se hace el otro? ¿Cuándo se hace el otro? Ahorita puedo decir el pretexto de, pues nada más que pase este pedo. <risa> nada más que pase este pedo, igual y ya hacemos este uno nuevo. Pero estoy ya, pues, muy pendiente porque... Eww, Sí, mira, este por ahí nos preguntan que, que si esto es como una especie de un capture de flag. O mm, como... No necesariamente, porque si bien compites contra los demás equipos, eh, o bueno, si entendí bien qué es eso, eh, solamente vas juntando puntos dependiendo de tu desempeño en cada uno de, lo, de las pruebas. Y ya pues el que obtiene más puntos pues es el que obtiene el, el, el primer lugar. No hay este tanto como una cuestión de mmm, vencer al otro directamente, sino de obtener puntos y comparar el tablero al, al final, si es que entendí bien que es el, el capture de flag. O sea, no hubo banderas y no se las tomamos a nadie. pues Sí, es, bueno, es que bueno el capture de flag va un poco más este, orientado a la parte de la seguridad informática en la que, lo bueno es estar este, vulnerando ya sea eh, sistemas web, este criptográficos, y encontrar las, las flags, las famosas banderas, y van teniendo un puntaje. Entonces, por eso nos preguntaban que este que si es un, como un capture de flag. Nos dice este exactamente Norman como dice García, me suena como un capture de flag, pero menos técnico. Es que esto es como, bueno, yo lo entendería como algo, como... Pues sería como un capture de flag, bueno, yo lo entendería así, pero de la parte... Pues más humana, porque esto es como que, como tú lo dijiste, es como hackear a las personas, o algo así por el estilo. Más o menos, porque en realidad, o sea, y, y obvié eso, pero la, ¿cómo se llama? Pero la convocatoria fue abierta, y pues por, la, por las características de las capacitaciones, pues no era para gente que tuviera pues ya más experiencia, sino para personas que apenas empezábamos, ¿no? Entonces no se podía poner un nivel técnicamente más avanzado, sino a partir de lo más elemental y lo más básico. Pero que insisto, eh, en la parte, eh, pues ya profesional, ¿no? Del día a día, son cosas fundamentales por aprender, independientemente de que tenga uno este, ya un nivel técnico más avanzado, ¿no? Voy a improvisar un ejemplo. Podemos poner certámenes con un nivel técnico de dificultad más alto, pero siempre va a estar en juego el, el factor humano, invariablemente. ¿no? Siempre alguien se podrá equivocar, siempre alguien podrá perder algo, exponer algo, siempre alguien podrá este, cometer un error, y es también como uno de los, de los pilares, ¿no? para mí, de todo este proceso de de compartir y de implementar estrategias de, de, de seguridad. Es buena idea a lo mejor segmentarlo y, y hacer una nueva este, edición con, con estas características. Creo que es una muy buena idea, pero pues ahí le estaremos avisando porque obviamente pues, no depende de mí, sino que pues es, hay que verlo con, con toda la banda del ranchito. Pero no dejen de escribir, pidan y el cripto rally cuando escriban al correo electrónico, a las redes del rancho. Para hacer pues una, una fuerza mayor y presionarnos un poquito que ya lo hagamos. Excelente, pues bueno, ahí está. Eso es un Crypto rally. Y bueno. ¿esto cu ¿Cuándo fue el primer Crypto rally? El primero y el único. Él <ríe> dice 2015, mm. creo, 2014. Sí, 2015 ya. 2015. Sí, hace seis años. Y salió muy bien, o sea, nada más que como es una buena chinga, por eso no se ha vuelto a hacer. Requiere organización, requiere también este pues tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es una buena idea porque es una cosa muy lúdica, muy lúdica, que, que también te, te aterriza, porque obviamente tiene su chiste y es complejo y, y es difícil, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que cotidianamente podríamos hacer para que no nos parezca como alejada brujería para personas iniciadas, ¿no? Sino entender que si mi herramienta de trabajo es una computadora, es un teléfono móvil, pues no me puedo hacer güey, ¿no? Como de no, no querer saber nada y no querer involucrarme en absolutamente nada, ¿no? De, de, de cuestiones de prevención siquiera, ¿no? Eso creo que también es como la gran... Eh, el gran valor para mí, ¿no?, de, de este tipo de procesos, ¿no?, que te lo acerca, que, que te permite dar ese paso de me da miedo, no quiero ni enterarme, a, ay, güey, esto sí lo entiendo, esto no, pero ya entiendo un poco más por dónde va, ya formo parte o ya estoy más cerca de la gente que le sabe, ya les puedo preguntar, ya puedo este, aprender un poquito más, ¿no?, Este, al menos ya no estoy en ceros, ¿no?, me gusta hacer comparaciones, ¿no?, eh, por decir, me, me da miedo ir a la sala en Nezahualcóyot porque no entiendo nada de la música que ahí tocan, ¿no? Y entonces nunca sí. me acerco ni siquiera a Seú. Y entonces, como con, con un proceso chiquito de propiedad, tipo una explicación, una lectura básica, digo, ay, güey, digo, todavía no lo puedo tocar, pero ya no me da miedo, ya lo puedo este, entender. No, no soy igual de, de, de, de bueno como, como esa persona que está tocando ahí, pero ya incluso lo puedo disfrutar, ya le voy entendiendo, en mí va a estar si sí si deseo empezar un proceso profundo, ¿no? intenso de, de aprendizaje, o si me quedo por lo menos ya sin el miedo ¿no? de decir, este, ay, no, no, no, no quiero escuchar eso nunca jamás porque no le entiendo absolutamente nada, y creo que eso nos pasa mucho con la tecnología, cosa que además pues, está muy jodida porque pues, tenemos tecnología por todas partes, en el trabajo, en la interacción con las familias, ni se diga en la época actual ¿no? con, con la pandemia, y que socialmente use para todo ámbito de la vida la tecnología, pero que por otro lado no quiera aprender absolutamente nada, ni lo más básico, es creo que hasta un conflicto civilizatorio por el que eh, por el que estamos pasando actualmente, ¿no? Igual ya me estoy yendo como por otros lados más eh, geopolíticos y, y cinematográficos, pero siempre es parte también como del, del, del asunto de, de este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no preocupes. Y bueno, y este, honor, así que un todo esto, pues, más que nada siento que tiene que ver mucho con la parte de la concientización, ¿no?, de las empresas, de concientizar a sus empleados. Sí, sí, sí. Empresas, organizaciones, este, y, y ojalá, aunque no está tanto ahorita hasta allá, pero ojalá hasta familias, ¿no? Concientización, porque... También en la experiencia ya y en la experiencia profesional ocurre algún problema relacionado con la seguridad y, y ese es el último de los elementos de una larga cadena de problemas que ya se tienen. ¿no? Y obviamente solucionarlo va a ser muy complicado. También puedo dar ejemplos más o menos reales porque por supuesto no estoy aquí para quemar a nadie. Pero por ejemplo si te, si te llaman porque la página se cayó, ya te están diciendo que, que los hackearon y ya están pensando en que tienen enemigos y tienen gente que no los quiere, este, que les desea lo peor. Pero te metes mínimamente a ver y resulta pues, que los accesos eran un desmadre, que nunca habían cambiado la contraseña, que la contraseña era muy débil, que no estaba actualizado ¿no? Este, el CMS, que no habían pagado el dominio también, este este tipo de, de, de cosas. Eh, son las que luego, incluso como prestador de servicios profesionales, pues te involucran mucho desgaste, y mucho problema, porque la misma gente quiere solamente que le resuelvas el problema más elemental sin atender lo que originó el resto de las cosas. Y por eso siempre, eh, independientemente del problema, siempre será una buena idea atender desde el punto de vista de la capacitación, desde como le decimos aumentar la, la, las capacidades individuales de la gente para aumentar pues la capacidad completa del, del equipo. Me gusta también que lo hayas mencionado desde el punto de vista de la empresa porque cuando es una empresa cuando es alguien más del sector privado también se involucra un sistema pues jerárquico ¿no? de, de, de responsabilidades ¿no? hay a diferencia como de otros tipos de organizaciones un poquito más horizontales en el sector privado, bueno a veces ni se diferencian tanto, pero en, en una empresa pues va a haber un jefe, te va a dar órdenes y, y si no, pues igual te, pues si quieres, ¿no? Si no, pues te puedes ir. Y a veces esta manera jerárquica vertical fuerte también es un impedimento para la misma seguridad porque cuando la gente quiere, eh, eh, se ve forzada a hacer algo que no quiere, pues se va a hacer medio güey, lo va a tratar de esquivar, como por rebelarse, nada más por rebelarse, nada más por salirse con la suya, le va a tratar también de dar la vuelta, si no hay un proceso adecuado de concientización. Algo desde donde a mí me gusta abordarlo, es que independientemente de que te caiga mal la persona que está... Eh, la, la que está, digamos, en la estructura jerárquica por arriba un proceso como este, pues te va a servir en cualquier cosa que vayas a hacer, porque pues siempre vas a trabajar con computadoras es casi seguro que vas a seguir trabajando con, con computadoras y pues qué mejor que tengas una capacitación de este tema ahora que estás aquí, aunque te vayas mañana aunque vayas a durar 10 años, o, o aunque vayas a seguir ahí trabajando muchos años pues es algo que te puedes llevar y algo que te, que te beneficia esto no solo lo digo porque lo creo, sino porque también ayuda a destensar las energías. Cuando llegas a algún lugar, con la parte de la concientización también llegas a, a, ¿cómo se dice? Como a reconciliar muchas de los ánimos, porque esto no es, no es meramente técnico, insisto mucho. Hay veces que el área, si hay área de soporte, porque muchas veces ni la hay, el área de soporte ya está harta. ...de que no le hagan caso. Y, y las personas de las otras áreas ya están hartas también de que sus problemas no se solucionen. Entonces los dos tienen razón, pero hay un gran conflicto de que no se comunican... ...de que hay cuestiones hasta de rivalidad, hay veces que simplemente se caen mal... ...y no quieren como trabajar, no valoran, ponen por encima de, de la seguridad de todo el equipo... Pues sus propios conflictos personales ¿no? y entonces digo, yo no llego uh, ni, ni como trabajo ni de manera más informal en el rancho, pues yo no llego a reconciliar tampoco hacia la gente tal cual porque no, no es, tiene su chiste y no es mi formación este, pero en la medida de lo posible se identifica el problema y pues se trata de limar esas asperezas, escuchando a ambas partes, algo que me ha servido ¿no? también, porque no me he despegado del tema algo que me ha servido es escuchar ambas partes por separado, cuando noto claramente un conflicto, ¿no? Que tiene que ver con brechas de seguridad, ¿no? De que la persona este, de, de, de soporte no le hacen caso, y muchas veces también, por eso ya, pues, también a él le vale, ¿no? Porque es como, pues, si a ti te vale, ¿por qué yo tengo que seguirme desgastando en algo, en, en lo que simplemente no quieres hacer el mínimo caso, ¿no? Y por otra parte, pues ya que, que, que lo escuche eso incluso como humanamente es hasta terapéutico, ¿no? Porque a veces también el jefe nada más te deja así, no, pues tú resuelve, tú capacítalos, porque tengo muchos problemas. Pero ¿qué pasa cuando el jefe no se quiere capacitar también ¿Qué pasa cuando el jefe quiere tener acceso a todo, pero no quiere ser responsable del cuidado de la información propia, no? Eso también es un caso muy, este, muy frecuente, ¿no? En estructuras jerárquicas o no, o sea, el nivel de responsabilidad alto, tristemente suele coincidir con quien menos se quiere proteger, con sus grandes y honrosas excepciones, ¿no? Y esto, pues, que va, que va a ocasionar que cuando le ataquen, que cuando sí, ya sea por equivocación, de manera fortuita o de manera dirigida, tenga un incidente, pues los recursos más valiosos van a estar concentrados en esa persona que no se quiso involucrar en el proceso, ¿no? Y es igual, o sea, eso es lo, lo que vi el primer día y lo que sigo viendo en distintas, por fortuna, no en todos, porque tampoco es algo así, este generalizado pero pues se sigue viendo aquí es importante también hacer un paréntesis yo no llego a ser ni como prestador de servicios ni como hippie parte del rancho no hago una valoración este, moral de ay, este malo malo este vete al rincón y avergüenzate no o sea sino que lo, lo veo también como pues parte de un contexto más amplio un, un, un contexto más amplio donde venimos de una cultura donde la tecnología, pues por supuesto y un poco de manera obvia, pues ha sido impulsada sobre todo por grandes transnacionales tecnológicas que impulsan sus propios modelos de negocios y eso nos ha afectado en la manera en la que nos relacionamos con la tecnología. Entonces ya traemos muchas broncas en nuestra cabeza, nuestras emociones y eso nos va a impedir también participar adecuadamente en un proceso de, de seguridad y nos va también a, a crear muchos prejuicios, muchas broncas, ¿no? Este... Al, al momento de atenderlo. También otra pregunta, que creo que tiene que ver justo con esto. ¿Qué tan importante la seguridad en la vida cotidiana? ¿Qué consejos para llevarla a cabo? Yo creo que hay que, y es también lo que, pues repito, y no se me ocurre a mí, es algo que también yo aprendí con la banda del de Rancho, con mis colegas de la cooperativa, con muchas otras personas brillantes con las que he eh, convivido. Eh, no hay que separar. La seguridad digital de la general, de, le dicen de la, general, de la seguridad física, ¿no? Porque justamente cuando la separamos, ya estamos delegando en alguien más algo que tendría que estar haciendo yo directamente, ¿no? Por ejemplo, si la persona en un equipo de trabajo que más conocimientos técnicos tiene es la única encargada de ver lo de la seguridad, pues obviamente va a tener un montón de problemas, ¿no? Porque además los otros no se están involucrando, no están siendo conscientes pues, de que si no eres parte, bueno, y ahora sí que esto está más, más autoritario, pero tiene razón, de que si no eres parte de la solución, pues eres parte también del problema, ¿no? Y cuando en la vida cotidiana tampoco tenemos mecanismos de seguridad, pues menos vamos tampoco este, a, a llevarlos a cabo en nuestra vida profesional, ¿no? Hasta que ocurren graves consecuencias. Y bueno. Por supuesto que, que, que de por sí sabemos que están a la alza ¿no? los ciberataques y las cuestiones más dirigidas, pero sin que tenga yo un dato ahorita que, que, que lo sustente, pero mi percepción personal es que la mayoría de los incidentes son por algo que no hicimos bien. O sea, no hay un encapuchado detrás atacándote, no, no, no está alguien invirtiendo millones de pesos en joderte. O sea, es algo que nos hicimos a nosotros mismos, ¿no? Por no darle mantenimiento, entrando a los consejos, ¿no? Por no darle mantenimiento a nuestros dispositivos, ¿no? Por no entender mínimamente cómo funcionan, por estar a expensas de lo que me vaya a determinar la compañía, este, bueno, ahorita que está de moda el, el, el cambio de políticas en el WhatsApp, ¿no? Por ni siquiera haber leído las anteriores y menos las nuevas, ¿no? <ríe> y entonces si ya mi operación está fundada eh, en, en el uso de esa herramienta que ni siquiera conozco, pues es una mala idea o sea, como consejo, pues es conocer lo que estamos utilizando, ¿no? Y me gusta mucho poner, pues eh, tras, trasladarlo a, a otras áreas, ¿no? Si mi herramienta de trabajo eh, soy un mecánico eh, soy este un pastelero, ¿no? Si mi herramienta de trabajo es un horno, pues tengo que saber cómo funciona el horno, tengo que saber cómo limpiarlo, qué, qué ruidito detectarle, todo eso, ¿no? Si mi herramienta de trabajo hoy por hoy es la computadora, pues no tenerle miedo a, a verlo, ¿no? Y no sentir que cuando apago la computadora, pues ya estoy a salvo porque solamente los incidentes ocurren en los dispositivos. Esto creo que también es un error este, bastante común. Eh, otro consejo que además lo tengo eh, muy anotado, es no tener, así como no debemos tenerle miedo al éxito, no debemos tenerle miedo al fracaso, que en realidad es el, el verdadero significado de la frase, según yo. Habría que preguntarle a los mamados, pero según yo el, el, el trasfondo es eso de en realidad no tenerle miedo al fracaso, porque cuando le tenemos miedo al fracaso, pues no hacemos las cosas. Porque me da miedo equivocarme, me da miedo volver a equivocarme, de todos la voy a cagar, ¿no? entonces, ¿qué más da? Pues tengo que hacerlo, porque de eso también voy a aprender. Y en el campo de la, de la seguridad completa y, y la seguridad digital en particular, yo también veo que tenemos mucho miedo que a veces disfrazamos también de, de, de, de, de orgullo, ¿no? Como, no, no, no, no, eso no es para mí. No, no, no, no, Este, no, eso sí ya lo hago bien, no, eso yo lo tengo resuelto. Y esto también es un problema que nos va a dificultar, eh, un factor que nos va a dificultar mucho, ¿no?, en cualquier proceso de, de, de protección, de seguridad, ¿no? Como consejo no le tengamos, pues, miedo a equivocarnos y también seamos, tengamos mucha honestidad, mucha sinceridad con nosotros mismos, ¿no? Eh, porque to a todos nos... bueno me atrevo a decir que a todos nos ha pasado, no, no sé tú cómo hayas visto la gente con la que tú convivas y conozcas, todos nos hemos equivocado, a todos nos han pasado sí. cosas, pero de, de, de que dices, no mames, me quiero arrancar las greñas, o sea, ¿cómo se me fue esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pude cometer esa equivocación? Bueno, pues si a todos nos ha pasado, entonces bajemos un poquito también la escala de la vergüenza, porque cuando subimos la escala de la vergüenza en este punto, hacemos que la gente tenga miedo también de, de, de decir los incidentes que ha vivido. ¿no? Sigo en el área de los consejos. ¿no? no debemos de tener una actitud tampoco tan punitiva en, en estas cuestiones, porque al tener una actitud punitiva, a menos que las... Bueno, cada quien verá en su propio contexto también, si yo soy muy cabrón, si yo soy muy enojón, si yo soy muy severo con las personas que cometen este tipo de equivocaciones y ni siquiera puedo ver el contexto en el que ocurrió la equivocación, pues ¿qué va a pasar? Que la gente ya no me va a decir, que la gente ya no va a reportar los incidentes y un incidente que no es reportado, pues es también un incidente que no es atendido, ¿no? ¿Y de quién va a ser la culpa, no? orgánicamente van a decir, no, pues es que si sí era tu obligación, debiste decirlo. Pero si humanamente no hay un contexto de confianza, sea una empresa, sea una organización, sea una familia, si no hay un contexto de confianza donde se puedan exponer este tipo de problemas, pues de pendejo lo digo, ¿no? Pues, pues, <risa> pues mejor este, a ver a quién le cae la papa caliente, ¿no? Y sí, eso sí, también sí. es como una cuestión muy humana, ¿no? Que, que, que siempre entorpece todos los procesos de capacitación y, y, y, en general, este, de, de seguridad. Volviendo un poco más, porque ahora sí ya me estaba yendo eh, a otro lado, con la cuestión de la de, del punto principal, que es el de la capacitación. este Algo que a mí me sirve mucho al momento de, de trabajar en cuestiones de capacitación, formal o informalmente, es preocuparme por las personas. Y tratar de conocerlas lo más que pueda. ¿Por qué? Porque didácticamente eso me va a permitir tener referentes que ellos tienen. Conocer el área en la que están trabajando, sus problemas, sus chistes, ¿no? Este, lo que les da risa, lo que les da miedo. Todo eso va a disminuir la distancia entre el güey que me está choreando y que yo no lo quiero escuchar. Y la necesidad concreta, ¿no? De, de aprender algo. Cuando yo me preocupo por las personas, y preocupar no te quiero decir como, ay, güey, ya son las 12 de la noche, no sé si habrán comido, ¿no? no pues, <risa> o sea, simplemente como, pues, somos personas, ¿no? O sea, conocerles y, y, y preocuparme legítimamente, pues, que el proceso salga bien. Todo es acumulativo, ¿no? Lo que voy comentando. O sea, no, no entrar con una actitud punitiva, no entrar tampoco con una actitud este moral, ¿no? Que le, que le censure, que los persiga. Pero tampoco tener una actitud demasiado blanda, ¿no? Porque en la literatura que se está generando ahorita sobre procesos de seguridad digital, creo que también nos estamos yendo al otro lado, ¿no? Porque ya incluso hay frases hechas, ¿no? Y, y enunciados este, comunes, ¿no? Narrativas, que les gusta mucho la palabra narrativa. Este, narrativas de, no, pues no pasa nada, es un proceso, vamos poco a poco, es como tú lo entiendas, no hay recetas, este, etcétera, ¿no? Yo creo que tomar actitudes demasiado laxas en este asunto, pues obviamente va a provocar que sigan ocurriendo incidentes, ¿no? Y si yo tengo un incidente grave donde pierdo toda la información de mi empresa, pues eso va a ocasionar pérdidas económicas también. Y por más narrativas que yo tenga para justificar o para abordar el asunto, pues la pérdida estará hecha, ¿no? O sea, no tengamos tampoco miedo de ver en, en, en su crudeza y en su absoluto horror las posibilidades de no atender este problema, ¿no? Digo, por ahí he visto, las cifras, he visto las cifras, no me acuerdo, porque es dinero que nunca he visto y nunca voy a ver, pero los miles de millones de pesos que se pierden cada año por incidentes que se pudieron evitar, ¿no? De lo que está documentado ahorita, ¿no? Lo, lo he visto en periódicos como El Financiero y ese tipo de cosas, Oye, oye, Gato, y ahorita, ahorita, ahorita andando en este mismo tema, ¿para ti qué tan si crees la frase de que el eslabón más débil de, de una empresa es el, el empleado? Yo, dir, yo no diría el empleado, diría la persona, diría el, el individuo, el ser humano. Porque si yo digo el empleado, me puede quedar la sensación de que es quien está jerárquicamente debajo de la estructura. Y esto no es toda la realidad. Las personas que toman las decisiones tienen también mucha responsabilidad. Podríamos no considerarles empleados y también pueden ser un punto muy delicado de la, de la, de la cadena, ¿no? Entonces, el eslabón más delicado, sí creo que es la persona. Y al mismo tiempo, pues es el eslabón más fuerte. Porque, por ejemplo. Si yo me pongo a ver los estándares, ¿no? Así de, que debería tener, dependiendo del tamaño de una empresa, de una organización, los estándares técnicos y el, todo el equipo que tengo que comprar, pues sale en una lana, ¿no? Para tener todo como debería de funcionar. Y muchas veces sale hasta más barato, pues que lo poquito que se tiene, pues se esté empleando de una manera correcta. Y eso pues tiene que ver con, con fortalecer las capacidades de la misma gente. Entonces, el, lo que era el eslabón más débil se vuelve pues, el, el eslabón más fuerte. Digo, lo estoy hablando de una manera muy esquemática, son procesos. Este, sí, sí. Pero ese eslabón más fuerte no solo va a cuidar los equipos y la infraestructura, los va a saber usar, los va a usar mejor, van a durar más, van a tener menos incidentes, se va a reducir la brecha cuando de veras alguien me quiera hacer daño, así que, que de veras alguien ya se compró una bazuca para mandarme un pinche misilazo, cuando de veras contrataron unos rusos para, para robarme todo, ah, bueno, ese es otro escenario, pero por lo menos ya habré cubierto de mi espectro real de riesgo, ya habré cubierto, pues, muchísimo campo, solamente con, con, con atender a esta parte del eslabón más débil, ¿no? Eh, no sé, eh, ataques que fueron famosos, ¿no? Los, los de ransomware, ¿no? O sea, ¿a qué afectó más el ransomware? Pues a gente que no tenía actualizada su computadora, ¿no? Sí. Podríamos decir, fue un problema técnico, pero no necesariamente, porque más si conocemos cómo trabajan las dependencias de gobierno, ¿por qué no estaba actualizado ese equipo? ¿De quién era la responsabilidad? ¿Quién no le dedicó tiempo? Y luego hay como una bronca también de es que sí me tocaba, pero no me dieron los recursos necesarios, este, no me pagaron el tiempo para hacerlo, o. o, o es que, <risa> no me pagan o, lo suficiente. <risa> no me pagan lo suficiente, o me pagan tanto que, no, que, que, que pues, estoy de vacaciones y no lo atendí, lo minimicé. Volvemos, ¿no? Al punto, pues siempre de la, de la concientización, ¿no? Y de la gran brecha que hay entre... Ahorita que hablas... Sí, sí, sí, sí. No, dime. Ah, te iba, te iba a comentar algo rápido, ahorita que, que hablabas, este, pues de las brechas que existen de esto, apenas salió una, una nota, una noticia, no sé si la, la llegaste a ver, la voy a poner aquí para que la veas. Es esta nota de que, bueno, empleados este, indignados, oh. que bueno, fue lo de GoDaddy, que mandaron un correo, que me parece que era, este, bueno, aquí en la descripción dice que pues era un correo de, según un bono, un supuesto bono navideño, pero era como una prueba de penetración, para ver quién, pues quién caía en este, era un phishing una prueba de phishing de la empresa, y pues bueno, aquí según dice que aproximadamente 500 empleados, pues cayeron en el, en el correo phishing entonces, estas eh, las, pues las prácticas que se suelen hacer, ¿no? sí. Y, y, por ejemplo, no, no conozco la nota, ¿no? Me estoy enterando ahorita que me lo platicas. Sí. Eh, pero aquí se me ocurre a mí, está bien hacer la prueba, pero de, también existe una responsabilidad en la misma empresa que está haciendo esa prueba. Porque si, si hubo una indicación previa, así decía en el contrato que nadie lee, pero así cuando entraron a trabajar ahí, existía alguna parte donde decía y tengan cuidado y no abren a lo pendejo las cosas que les llegan al correo porque es un recurso institucional importante, delicado y sensible. Si no decía eso en ninguna parte, pues también hay una responsabilidad ahí de la empresa porque está dando por hecho ¿no? un cierto nivel que a todas luces pues no tenemos como sociedad y como gremio, este, independientemente del gremio en el que podamos poner la mirada, posiblemente tampoco esté este nivel de, de, de concientización y de, de buenas prácticas, ¿no? Lo que podemos dar por sentado es que traemos una bola de malas prácticas de que las personas este, que hacen este tipo de, de, en este caso fue fingido, pero las personas que hacen este tipo de ataques, pues claro que tienen mucha idea de cómo hacerlo, ¿no? Y de cómo podemos caer en ello, ¿no? Si nada más quiero este, demostrar lo mal que están, es importante, está bien, va a ayudar a la concientización, pero puede también traer el efecto contrario, porque aquí lo que están haciendo es exhibir unilateralmente la responsabilidad de una de las partes, en lugar también de contar una historia que seguramente es mucho más compleja y donde pues, tendríamos que ver si, si, si efectivamente solo fue responsabilidad de los empleados. A lo mejor sí, estoy problematizando, o sea, a lo mejor sí, pero a mí, cuando veo este tipo de cosas, es lo que se me ocurre, porque lo más sencillo también es tener una actitud punitiva y castigar y ya, ¿no? Pero eso no va a remediar los siguientes incidentes, porque, insisto, ¿qué va a pasar? Pues que la gente va a tener miedo, no va a querer cooperar, está, van a estar viendo solamente este por sí mismos, ¿no? Y si pueden, van a echarle la bolita a alguien más. La que, la que sale perdiendo, pues también es la empresa, no solo las personas que están involucradas en el... En el incidente. Y, y por ejemplo a mí, me, me, me, luego me cae muy gordo cuando hacen estos experimentos sociales y graban a la gente para mostrar lo malo que es la sociedad y lo cochinos que somos y no sé qué. Si no estás haciendo nada para, para concientizar, para revertir esa situación, ¿para qué exhibes a la gente que está haciendo las cosas mal? Es una obviedad en este o, o, o en cualquier... este otro caso, para mí, por supuesto, porque todo esto es lo que yo creo y, y opino, y lo sostengo y lo defiendo, aunque me pueda equivocar. O sea, para mí, si no estás haciendo nada para, para revertirlo, ¿para qué exhibes a la gente? No tiene sentido. Ahí estoy viendo una gran cosa aquí, dice... Claro. Sí, pues completamente de, de acuerdo, ¿no? Con... con pues con esto, más aún, cuando yo tengo malos hábitos digitales, probablemente tenga otros malos hábitos. Y pues, por supuesto, esto escapa ¿no? a la labor que, que hace uno como prestador de servicios, y mucho más a un espacio que no es formal, como es el rancho electrónico, porque no es, no es un espacio pensado en solucionar la vida de nadie. Eh, pero uno se da cuenta ¿no? que, que hay este tipo de... de como de, de, de broncas, de, de, de hábito, de falta, yo creo que de hasta de, ¿cómo se llama? De, hasta de un problema de autopercepción, ¿no? De que sentimos que no nos va a pasar nada, ¿no? Sentimos que, que todo lo malo le pasa a los demás menos a mí, aunque me hayan pasado muchas cosas malas, ¿no? Entonces como que no quiero entender que, que, que yo pues, no soy especial, soy parte de la feliz basura del universo, y como tal, pues tengo que cuidarme, Igual de fuerte que, que, que a lo que yo valoro externamente, ¿no? Cuando además se hace esto de manera cotidiana, se tiene la virtud de que te cuesta menos trabajo, te cuesta menos trabajo eh, participar dentro de un plan de seguridad, ¿no? Tengo una anécdota, tengo una anécdota muy buena que a mí me, me acuerdo, que todavía me molesta. Pero yo tuve una participación este, en un equipo de trabajo, entonces eh, atravesábamos por una situación de gran riesgo y ese día yo estaba ya yéndome a mi casa y me encuentro que mis colegas no quisieron despedirse de mí. Es en un contexto emocionalmente tenso, ¿no? De, de, de peligro y mis colegas no quisieron despedirse de mí. Y les digo, oye, ¿qué? Pues yo qué fue lo primero que pensé, pues, ¿qué hice, no? O sea, ya se enojaron conmigo. Y nada más no me querían dar la mano y me dicen, no, no, no, así, así, así nada más, así nada más. Y así, chale, ¿no? pues, ni pedo, pues, ya pasó, siempre termino cayéndole mal a la gente. Pues ya pasó aquí, pues ya me voy. Ya me fui y al siguiente día uno de mis compañeros le pregunté, oye, pues, ¿cómo ves? Pues que no me quisieron no me quisieron decir adiós, pues, ¿qué hice o qué pedo? Dice, no, lo que pasa es que es por seguridad, porque si, si te damos la mano y si alguien está checando desde fuera, pues, saben que ya te vas. Y entonces, pues, a lo mejor, este pues, te pueden hacer algo, nos pueden hacer algo nosotros porque, porque, porque este ¿cómo se llama? Porque um, han detectado que te estás yendo. Y, pues, yo, me, la neta es que ahí sí me, me molesté, porque le digo, oye, y aunque no me den la mano, no será una señal de que me estoy yendo, que me estoy yendo, <ríe> o sea, si me ven salir y caminar lejos de ese espacio, no, no se darán perfectamente cuenta de que me estoy yendo, y además, por tonta que sea la medida, no pudieron explicarme para que yo no tuviera esta sensación de zozobra todo este tiempo, y pues que... Que, que esto, eh, que, que pretendían implementar como una política de seguridad cotidiana física en el equipo de trabajo, en realidad fue una de las cosas pues, que le fueron dando en la madre ¿no? a todo. ¿Por qué? Pues porque también eso, obviamente, lo, lo, lo expreso y también hay que poner siempre mucha atención a nuestras emociones, no pues es algo que a mí me molestó, porque a teman que, que me dice a mí, pues no confían en mí. Y además, pues no les importa, porque ¿cómo van a saber si llegué bien o no a mi casa? Si querían decir este, que, que, que no me daban la mano para que no se viera que ya me estaba yendo, ¿no? Cosas por el estilo, creo que también este, dificultan mucho un proceso de seguridad porque te hacen pensar que la seguridad solamente es para momentos álgidos de un riesgo elevadísimo, cuando tiene que ser algo cotidiano, porque además así no es tan estresante. Es como si yo solamente en una época de riesgo tenga que fijarme antes de cruzar la calle. Pues no, pues tengo que fijarme siempre. Tengo que estar como con esos hábitos, pues ya internalizados. Y, y, y si me equivoco, pues tengo que tenerme la paciencia y perdonarme, ¿no? Y tener mucha atención a la siguiente, pero de ninguna manera, que también es algo cotidiano, de ninguna manera vivir con miedo. Que la seguridad no tiene que ser miedo. La seguridad no tiene que ser estrés permanente, ni zozobra, ni chin, este. Me ha tocado también como la. la pues la disyuntiva real de si, si o trabajo o me cuido. No, pues trabaja y cuídate porque pues, si no vas a tener más trabajo y a últimas, pues si te pasa algo malo, pues ya no vas a tener trabajo <risa> o ya no vas a tener siquiera la vida porque pues, los riesgos este, a veces los más grandes ni siquiera se avisan, ¿no? ni siquiera hay un indicio claro de que va a pasar algo grave. A lo mejor ya me estoy como yendo mucho por otros lados, pero se me ocurrió a partir de esta reflexión de que la seguridad pues tiene que ser también algo cotidiano. Algo cotidiano que no hay que sacralizar. No es como, ah, ese güey ya es importante, entonces que se empieza a cuidar. No, todos somos importantes. Todas las personas somos importantes y en esa medida todas las personas tenemos que ser parte de los procesos de seguridad. A lo mejor hay, no a lo mejor, con toda seguridad hay responsabilidades diferenciadas. Ah, bueno, pues que se planteen, que, que se expongan, que se problematicen, que se decidan, que se pongan en la mesa y sobre de eso pues ya podemos también actuar y, y, y trabajar. Sin apartarme del tema de la, de la capacitación, a algunas les va a tocar aprender esto, a otras les va a tocar aprender esto, a todo mundo les tocará aprender lo más básico y los principios y la, y la concientización, pero ya vas también a partir de atacarlo la, la parte humana, pues cuidando eh, la seguridad completa. Cuando solamente se atiende una cuestión en, en cuanto a la capacitación técnica, pues ¿qué pasa? Hay más en el ámbito de la tecnología, pues que al, al rato ya cambió, ya se actualizó, simplemente cuando se cambia la interfaz de algo, o sea, ya es un shock, también. no, es que yo aprendí a usar la otra, aquí ya no encuentro dónde está, pero cuando vamos atacando desde el mero principio, desde la raíz, lo que he tratado de exponer durante la, toda la charla, es más fácil que si te cambian los fierros, que si te cambian la interfaz, si te cambian el sistema, el programa, el lugar de trabajo, la máquina, lo que sea, lo vas a tomar de una mejor manera porque los cimientos son más firmes y porque no se te ha apartado de la cabeza pues que lo importante es la gente, que soy importante, que mi compañero es importante, que mi jefe, mi jefa es importante, que mi familia es importante y porque los cuido a todos me tengo que empezar a cuidar yo. Eso más o menos también se me ocurre a partir de la, de la cuestión de lo, de lo cotidiano. Pues Hoy teníamos de, nos decía este Jucauma de León. A me gusta mucho la parte del documental AFK de TPB, de donde le preguntan algo como en la vida real, nosotros consideramos que Internet es parte de la vida real preferimos usar el término AFK. ¿No he visto yo ese documental? Yo tampoco. Uh -huh. Págalo. Sí. sí, pero pues es bien pertinente esto de en la vida real, ¿no? En la vida real. Pues esto es la vida real. Nos estamos viendo por un par de pantallas, ¿no? Y... Y yo sé que los millones de personas que igual nos ven ahorita por pantalla, pues todos nos dejamos de ser personas in, intangibles en medio de distintas problemáticas. este, O sea, no, no estoy dejando de existir, no me estoy metiendo en la chingada Matrix, ¿no? O sea, pues, a, a, aquí estoy. Y si dejé prendido, la otra vez dejé abierto el gas, por ejemplo. Tanto que les hablo de seguridad, la otra vez dejé abierto el gas y fue una cosa muy fea, ¿no? Eh, pues no me puedo abstraer de mi, de mi corporalidad o como se diga de, de, de mi existencia plena y física y eso tan básico, si no se atiende, si no se concientiza bien, cualquier proceso de, de seguridad invariablemente va a fracasar porque es como ya estoy en la máquina, ya no me pasa nada físico o, o, o tengo bien protegido mi equipo pero pues lo descuido, se me olvida lo traigo todo el tiempo en la mano, voy este, a, a, a comer y se me olvida que lo dejé en el baño cosas por el estilo, ¿no? También pueden ser una, una gran broncota. Este, tengo una situación. Necesito reiniciar mi computadora o concluir más o menos en unos 10 minutos. ¿Me permitirías el reinicio y retomamos? ¿O Podemos ir, este, cerrando. De todos modos no voy a acabar, o sea, yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar más o menos con sentido. Eh, pero te pregunto también y, y me disculpo con los, con el auditorio porque tengo que hacer el reinicio de la máquina. Traigo un problema hablando de incidentes. Traigo un problema con la batería que tengo que reiniciar la compu. Sí, no te preocupes, gato. Si quieres, este, pues concluimos y pues. En cualquier otra ocasión, pues eres bienvenido para seguir este, compartiendo estas historias tan interesantes. No, pues yo te agradezco nuevamente mucho también hasta como la apertura, ¿no? La, la, la paciencia, ¿no? O sea, no me saco de onda sin que yo tenga un perfil eh, pues más avanzado, sin que yo sea tampoco la gran cosa. Al menos le he puesto atención como a lo que hago y creo que es pertinente compartir esta bola de, de, de cosas al menos enunciando quisiera terminar como de, de para cerrar, no el, el, el pues lo que pudiera yo considerar como recomendaciones, no como cosas este, ¿Sí? técnicas técnicas ya de, hablando de capacitación, no de consejos, no eh, yo sugiero les recomiendo mucho aparte de todo lo que he dicho prepararse estudiar y no confiarse cuando alcanzamos cierto nivel en lo que sea, pensamos que, ah, pues un taller más, pues ya me la sé. Ahí lo improviso, ahí este, lo, lo, lo completo con, con alguna otra anécdota Haré tiempo platicando de mi vida personal y, y no. O sea, hay que acudir a todos los talleres como si fuera el primero. Hay que prepararnos mucho y tenerle todo el respeto a, a esa gente ante la cual nos vamos a plantar, ¿no? ¿Por qué? Porque de por sí hay muchos factores que escapan a nuestro control y no puedo darme lujo de, de, de dejar a cabo sueltos, ¿no? Tengo que tener ese, ese máximo respeto y, y, por ejemplo, ¿no? Algo que todavía me da vergüenza, pero pues que puedo compartir para que vean mi nivel de compromiso y honestidad con ustedes. Nunca vayan crudos a un taller. Nunca vayan crudos porque pues es una irresponsabilidad. <risa> Y es algo que les va a restar mucha memoria RAM en su desempeño, ¿no? O sea, tienen que tener la máxima concentración porque tienen que estar tan concentrados que sean capaces también de relajarse y tener manejo del grupo y tener también una empatía. Como todo esto que he mencionado y muchas otras cosas que ya no alcancé, pues tenemos que tener toda la plena este, capacidad, ¿no? Para, para afrontarlo. Practicar, tomarnos el tiempo, ¿no? Eh, como yo creo que la forma es fondo, también creo que hay que prepararnos en la manera en la que exponemos. ¿no? Si yo eh, no soy capaz de mantener entretenida a la gente mientras platico, tengo que trabajar eso. Y puedo decir, no, pero es que mi fuerte es más bien este lo, lo, lo, lo, el, el cálculo diferencial avanzado. Bueno, pero si vas a dar un taller, si vas a hablar, pues tienes que prepararte para hablar. Y tienes que fortalecer tus capacidades también como orador, porque si hablamos bajito, porque así es mi personalidad, pero vas a dar un taller, pues no te tienes que confiar. Nos confiamos mucho a veces hasta en las cuestiones más elementales, este, por decir un ejemplo concreto. Eh, yo sé que no hablo fuerte, pero digo, pues va a haber micrófono. Entonces, pues no necesito desarrollar esa habilidad, aunque sea capacitador, y pues eso es un error, porque los micrófonos también suelen fallar, muchas veces me ha tocado que supuestamente va a haber audio y no hay, o hay audio pero no sirve bien, o hay micrófono pero está mal acomodado, o, o simplemente este, se descompone algo a la mera hora y la mitad de la sesión la tienes que dar así a capela y a todo pulmón. Entonces hay que prepararnos también siempre para las peores condiciones, ¿no? Exponer corrido con gente de malas, aprovechar las interrupciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? No es el hilo negro tampoco, ni estoy diciendo algo como muy novedoso, sino que independientemente del tema que quiero compartir, pues hay una gran cantidad de literatura y de experiencias en materia de educación popular, que es una de las áreas que a mí también me gusta como abrevar, de la pedagogía, ¿no? de la formalidad, de la seriedad que le tenemos que dar a lo que estamos haciendo, y no confiarnos en nuestra magnética personalidad. ¿Por qué? Porque también me ha tocado, ¡ay, ese es un consejo muy importante! No repitan los chistes. Yo lo tengo muy consciente, y es, así como dije, algo muy vergonzoso, de, esto no me ha pasado porque he puesto mucha atención No hay que repetir los chistes, porque cuando tú repites los chistes y hay gente que ya tomó talleres contigo, te resta muchos puntos. Y esto lo he visto en capacitaciones que he tomado, por ejemplo, con, con abogados, ¿no? También aprendí en una chamba, como toda esta cuestión del sistema acusatorio adversarial. Y yo vi que subestimaban mucho a las personas, porque ya cuando yo veía el taller otra, otra, otra vez, pues veía que era una calca, ¿no? Y yo veía que era, esto era pues también algo que no se debía hacer, porque no se estaba considerando la particularidad de cada uno de los públicos, y cuando se nota hasta en los chistes, pues creo que hay un problema ahí, ¿no? Porque pues nada más estamos pues como reproduciendo sin considerar a la contraparte. Algo elemental de la comunicación, pues es que no solo es importante el que está hablando, sino que el, el que está escuchando también, porque eventualmente cambiarán esos papeles, ¿no? Adaptarse, no ser condescendiente, hacer actividades estresantes, pero que al mismo tiempo ayuden a distender, ¿no? que ayuden también a relajar el ánimo. ¿Cómo se logra esto? Pues no, si, si vamos a hacer una actividad que les estrese, pues voy a, a lograr un cierre. Actividades prácticas, por más que sean este, con computadora, pues a mí me gusta parar a la gente, que, que griten, que hablen, que jueguen, ¿no? que se rían, ¿no? Para que toda esa energía no solamente se quede en la atención de estoy aprendiendo algo complicado y dificilísimo, ¿no? Claro que tengo sí. que ser responsable y darle un cierre adecuado. Puedo dar un ejemplo rápidamente. Tengo una, y la pueden usar porque no, no tiene copyright ni nada, ¿no? Pero yo hago una dinámica. En la que asalto a la gente del grupo. Entonces tomo un pañuelo, me tapo la cara y les robo su celular en el grupo. ¿no? Les pido que me entreguen el teléfono así como está. Y entonces ya que tengo la bolsa con teléfonos enfrente de todo el grupo, les digo piensen en todo lo que están perdiendo si este asalto fuera real piensen en todo lo, todas las malas contraseñas que tienen, en el débil patrón de su teléfono, en la información que no está respaldada, en los accesos importantes que traen en su dispositivo. Y entonces eso pues ves a la gente y, y, y, y, y está pálida, ¿no? Ese es el momento de estrés, ¿no? El momento de aterrizaje... De esa energía es, bueno, estamos en un ambiente controlado, de confianza. Aquí están sus teléfonos, porque hay gente que, que no me lo quiere dar, ¿no? Que, que, que sí, casi casi sí, digo, no lo iba a hacer, ¿no? Pero que casi casi sí tenía que sacar la navaja para que me lo, me lo entregara, ¿no? No, no, aquí está tu bebé, no le pasó nada, aquí está tu teléfono. Respiren, descanses, aterrizas esa energía. Piénsenlo, que los asaltos son algo cotidiano que no es algo increíble y que seguramente ya les ha pasado. Entonces, no pongamos en riesgo algo tan importante, concentrado tanto en, en, en este tipo de dispositivos. Esta dinámica, por supuesto, no es universal, no va a aplicar a todos. Si hay gente que de por sí está bajo un nivel alto de estrés y si los quieres estresar más, nunca me ha pasado, pero pues también evitemos los infartos en las sesiones de capacitación. ¿no? Nunca perdamos también como el tema de la risa, de, de, de la relajación. Este, porque... Porque cuando la, la experiencia en capacitación es agradable, la gente aprende más y al menos no se vuelve repelente. Tristemente me ha pasado también encontrarme con personas que, que dicen, no, es que yo ya tomé capacitaciones y no me sirvió de nada, por eso ya no quiero. Por eso yo ya tomé todo lo que tenía que tomar y yo no quiero estar aquí y bye, ¿no? Y, y eso, pues, está muy mal. No es culpa de la gente que ha dado las capacitaciones, ¿no? Porque es un tema relativamente nuevo, ¿no? Pero viendo yo ese tipo de fenómenos, pues, quisiera implementar algo para, pues, hacer la, la, ambas, ¿no? Una una actividad, una experiencia estresante, pero al mismo tiempo, pues, lúdica, que aterrice y que dé una perspectiva de esperanza, de seguimiento, el taller no termina cuando se acaba la sesión porque pues uno tiene que seguir con la con, con la disposición de atender dudas, no, oscuridades de, de no poner, ay no, ya acabó el tiempo que me pagaron, ya me valen no, no, hay que tener al día de hoy si alguien de las personas que han tomado capacitaciones conmigo si al día de hoy algo que haya quedado eh, oscuro, que no entiendan algo que tengan nuevamente la duda saben que me pueden escribir y yo les voy a contestar. Como casi nadie me escribe, <ríe> entonces tengan la certeza de que pues tengo también el tiempo para poderles este, responder y atender con todo gusto. ¿Cuándo habrá algo en el rancho electrónico en línea? Actualmente está el taller de BASH, que es los miércoles a las 7 de la noche. Y también estamos terminando un proceso de capacitación, eh, que yo creo que tendremos que iniciar otra vez porque ha habido buena respuesta, eh, que también es los miércoles, y pueden para cualquiera de estas situaciones consultar la página del Rancho Electrónico, ranchoelectronico.org. Ahí está la información de los talleres vigentes. Vamos empezando el año. Entonces todavía no arrancamos bien, vamos a ver qué otras cosas salen. Este, yo traigo varias ideas también como en la cabeza que podría este, echar a andan, andar. Pero también este, ustedes pueden proponer cosas. Si escriben a ranchoelectrónico.org, riseof.net, pues también hay manera de que ustedes puedan compartir cosas, este, siempre de manera colaborativa, de manera gratuita, de manera libre, abierta para toda la banda, pueden ahí este, también participar por hablar del espacio del Rancho Electrónico. Vía lo de las redes, este, pues yo en lo personal solamente tengo mi correo que es gatoviejo arroba riseof.net, y en el Telegram me encuentran como arroba gato viejuno. No tengo otra cosa, no manejo otra cosa y no lo voy a hacer, al menos no por ahora. Entonces, si algo igual me quieren reclamar, desmentir, polemizar, solicitar, comentar, ahí también me pueden este, encontrar. Y pues como ya se me está acabando la batería, me quedan seis minutitos. Pues de mi parte sería todo, salvo algo más que me quieran también como, como preguntar y me deshago en agradecimientos y en cromaciones para toda la, la Habana. Muchas gracias por el espacio, por permitirme este divague y pues pásenla muy bonito. Cuídense. Bueno, Roto, te agradecemos mucho por tu, por tu tiempo, por todo ese tiempo y bueno, esperemos este, tenerte aquí pronto con otra plática. A ver si por ahí ya podemos tener a Alberto aquí para que, bueno, nos está aquí acompañando. Y bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. ¿Hay una otra pregunta que le quiera hacer a Gato? Bueno, dicen que, que buenos consejos, gracias. Muchas gracias a ustedes, qué amables. Un saludote, un abrazote. ¿Para qué queremos más? Bueno. ¿Habrá más después de en otra sesión? Bueno, creo que sería todo. Bueno, pues Realmente, muchas gracias. Gato, pues, de ahí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por, por estar aquí. Y bueno, nos estamos viendo, Gato. Órale, órale. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.